Queridos amigos míos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo aquí en TV, en CTV. Te agradezco sobremanera su presencia, agradecer también los cientos de amigos que se están suscribiendo. Bienvenidos a casa, gracias por acompañarnos. Esto es un encuentro de un par de minutos en los cuales analizamos lo que va aconteciendo en la República Dominicana y en otros puntos del mundo con diversos tópicos. Es un diálogo de amigos, un diálogo de familia. Gracias por suscribirse, gracias por compartir y gracias por darle a todo cuando le van a dar a la campanita. Un abrazo y bienvenido a casa. Ahora quiero hablar con ustedes un tópico de titular que hemos titulado Documentos personales dominicanos no valen ni un peo. Dada la importancia del artículo escrito por la amiga Rosanna Figueroa y que no solo afecta a gente de la República Dominicana, sino a los dominicanos donde quiera que estén y tienen que lidiar con documentos personales. Hoy queremos compartir esa inquietud y agregar algunos apuntes a propósito del desastre que tienen los consulados dominicanos fuera del país. Rosanna expone con sobrada razón que República Dominicana carece de un registro único de ciudadanos como lo poseen otras naciones del mundo, que mediante la creación de un sistema con número único concentra un archivo con los documentos oficiales de cada individuo. Aquí, en la República Dominicana, contamos con la cédula como Documento Nacional de Identidad y Electoral. Sin embargo, solo nos sirve para autenticar nuestra identificación. O bien sea, la cédula dominicana no sirve para nada. En otras naciones, como por ejemplo España, existe el DNI, Documento Nacional de Identidad, o el ID en Estados Unidos, que es más que un simple documento de identidad, es el registro de cada ciudadano que le permite desarrollar múltiples acciones en el transcurrir de su vida sin la necesidad de saltar de institución en institución colectando documentos para obtener el objetivo que busca cédula, pasaporte, inscripción universitaria, ingreso a instituciones militares, Etcétera, etcétera, etcétera Yo me pregunto ¿Podríamos Alguna vez Tener un registro único De ciudadano en nuestro país? Lo dejo Como una anhelada propuesta Al gobierno de Luis Abinader Hago la observación Porque como a mí A todo el que le expidan Un documento de carácter oficial Para uso académico o que posea validez a nivel internacional solo por citar dos ejemplos tiene que dedicar varios días y hasta semanas para completar esa gestión además de los impuestos que conlleva el proceso porque en Dominicana todo es dinero eso implica un sinnúmero de documentos que forman parte de la identidad del ciudadano y que difícilmente sufran algún tipo de modificación, como es el acta de nacimiento, los títulos académicos, entre otros. Anexe -se -le a eso, que las actas de nacimiento en Dominicana tienen fecha de caducidad. Insólito, pero cierto. Citemos un solo caso. Para obtener una certificación del título de grado universitario, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, el interesado debe llevar acta de nacimiento legalizada, dos gestiones para un mismo documento, certificado de bachillerato, documento que al momento de ingresar era requisito, copia de la cédula, copia de la portada de la tesis de grado o monográfico y copia del título de grado. Lo propio ocurre para obtener la licencia de conducir, el pasaporte, seguro médico, así como el expediente que debe completar el que aspira a una profesión de grado universitario, técnica o de servicio militar, entre otros. Es cierto que como nación hemos avanzado en algunos aspectos, pero sin temor a equivocarme, contar con un registro nacional de ciudadanos Automatizado Simplificaría la vida de las personas Y de las instituciones Y nos colocaría a la altura De naciones altamente organizadas Analizar las peripecias de los dominicanos En el consulado de Nueva York Es otro acabose Y el desastre en errores que ellos cometen y que el ciudadano tiene que pagar en efectivo. Por ejemplo, usted va al consulado dominicano de Nueva York y aparte de la burocracia que allí hay, se topa con un cónsul mojiganga y encebao, un cebo de cónsul, tipo sin vida, sin personalidad, sin deseo de cooperación, pero tampoco sin deseo de crecimiento. En el consulado, si ellos cometen un error con una letra, un acento, una ñ, una tilde, lo que sea, hay que pagar. Y el error es de ellos. Te hacen la vida imposible y encima de eso, en ese consulado de Nueva York, una mafia interna que se maneja afuera para acelerar casos de adentro. Entiéndanse. Los famosos buscavidas dominicanos que de allá han traído los problemas acá. Para sacar un pasaporte es la del mismo diablo. Para una carta de ruta ni hablar. Si te va a la cédula tiene que esperar y es como esté el ánimo del funcionario. Si alguien tiene un familiar enfermo y se hace una notificación de que está enfermo y los hospitales de Nueva York emiten una documentación el consulado o la gente que tiene que ver con, con los trámites no aceptan eso pero tampoco hay personal que vaya a asistir a ese dominicano donde se encuentre enfermo o en el peor de los casos hay que sacar a veces los enfermos meterlo en una camilla o en una silla de ruedas para llevarlo al consulado y que se le hagan los trámites. Toda una burocracia pendeja. Es como el dominicano que sale de aquí. Después que lo han cucuteado por todas partes. En el aeropuerto JFK. En Santo Domingo comienzan a hacerle preguntas tontas y estúpidas. Que nada tiene que ver cuando usted va a otros países saliendo de Nueva York. Lo único que le dicen es hey, Welcome to Hong Kong. Welcome to Venezuela. Welcome to México. Los dominicanos. En materia de documentos y en materia de aceleración para hacerle la vida más fácil a sus propios conciudadanos, están muy atrasados. Es una parte que debe tomar en cuenta el gobierno del país. Porque a decir verdad, estamos de mal en peor. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNC TV y en CTV. No se olviden de darle la campanita completo. Para que reciban notificaciones a medida que vayamos subiendo nuestros comentarios. Dios con todos. Bye bye. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias.